Desde mediados del siglo XIX, miles de hombres y mujeres migran a la Argentina de forma continua. El avance del vapor en la navegación hace que América se encuentre más cercana y el ferrocarril une las puntas del país. Ahora las clases trabajadoras pueden migrar de un continente a otro en busca de mejores condiciones de vida importancia al, al crearse el Centro Agrícola de la Gama es el ferrocarril. El ferrocarril, no entiendo cosa más de que en nuestra zona, en la zona que iba de Bahía Blanca, de Buenos Aires a Bahía Blanca, era un lugar estratégico. Aparte de la línea que teníamos de, de Buenos Aires a Bahía Blanca, teníamos la que se hizo de Bolívar a, a Coronel Pringles. Fue un agente colonizador del ferrocarril. La gente comenzó a venir este, y a ocupar el territorio mucho más eh, que cuando no lo había. La mala situación económica en Europa, el hambre, el servicio militar, el espíritu de aventura o el afán de progreso. Los inmigrantes viajan por la misma ruta, por la que se mueven las mercaderías. En Europa, en aquellos años, lógicamente, estaba todo muy comprimido. Vieron acá vieron la oportunidad, yo diría. Para el hombre que trabajaba, había trabajo y podía prosperar como han prosperado. Hace ah, se vinieron porque calcula ya el servicio militar eran 7, 8 años era como acá seis meses, un año trataron de, de venirse a América ellos venían a América en ese tiempo a hacer la América Mi padre llegó Azul acá, Azul sí. este, y bueno, vino como todos a trabajar vino a trabajar y eran años difíciles mi viejo trabajó en el campo, en la gavilla se decía, con el trigo. antes el trigo con la horquilla. Uh -huh. Lo hacían, qué sé yo, en, en atado, no sé cómo era. Trabajó mucho en Bahía, en eso. Uh -huh. Y después, viste, vino acá, vendía pescado. Todos los inmigrantes, vos sabés que en aquellos años, este, los movían, los llevaban, si querían ir de la inmigración, querían ir a Bahía Blanca, por ejemplo. Y así, así algunos, bueno, han querido venir a la Madrid. En general los que vinieron a la Madrid fue población inmigrante, pero desde otros puntos de la provincia de Buenos Aires. Eso queda muy claro en el Censo Nacional de 1895, que discrimina entre argentinos y extranjeros. Y además los extranjeros que vinieron a Madrid vinieron en los primeros años. Es decir, pongamos en, la, en los primeros 10 años de existencia del partido. La Madrid es un, un partido que no se caracterizó por ser este, un importante este, punto de atracción de migrantes extranjeros. vino, hizo unos pesos le mandó la plata a mi vieja viste, la trajo y se casaron en Buenos Aires se vinieron a vivir acá pero mi vieja se quería ir de nuevo y tal, era puro baldío puro baldío, pero cuando vino acá y no había luz, asfalto nada, era todo barro claro. escampado lo, los almacenes, viste, con esos palos cabezones con una cadena para atar los caballos mi viejo se iba a vender por Iba a buscar los pescados a la estación y mi vieja se sentaba atrás de la puerta, le metía el pasador y hasta que no venía, mi viejo no salía de ahí. Miedo terrible. Cada uno elegía. Mi padre fue este, cord, ladrillos, cortador de, de ladrillos, empleado. Después tuvo oro de ladrillo En aquellos años este, se trabajaba en la cosecha era todo muy diferente ahora, con mucho trabajo manual. El fuerte de ellos fue con la canasta al hombro, o sea, un palo, una canasta adelante y una atrás. Y con eso salían a vender puerta por puerta y iban, y iban en eso a Martineta, a pie. Cargaban la caña al hombro y se iban por la vía, a Martineta a vender, Salían. Iban todo, el Dimeo, Limeo, Covelli, Limeo, el otro los molinos, Cargüevo, claro. Carpollo. Y llevar mercadería trae y a mercadería. Eh, bueno, los grupos mayoritarios fueron los tres este, clásicos, ¿no? Los, los españoles, los, los, los italianos y los franceses. Sociedades de fomento. La italiana, socorros mutuos, la italiana, la española, que estaban extendidas a lo largo del país. Pero también la francesa. Pero también la cosmopolita, que no la, no, no, no la conozco en otros lugares. Esfuerzo de la gente local. La Sociedad Española de Socorros Mutuos, fundada el 12 de julio de 1892, fue la primera institución que se organizó en nuestra ciudad. Agrupaba mayoritariamente a los empleados de comercio de origen español. En 1895, escrituraron el terreno de la calle Rivadavia y emprendieron la construcción del edificio, que se inauguró un año después donde comenzó a funcionar la Iglesia Católica. Se le daba al socio un beneficio, tenía un médico permanente, le daba al socio atención médica y este, farmacia. Y tenía un convenio con el Hospital Español de Buenos Aires, donde también se mandaba y el socio lo atendía el Hospital Español y de acá la Sociedad Española este, le reintegraba el legal. En 1901 comenzó a construirse un panteón social en el cementerio local y en 1906 la Comisión Directiva decide que ha llegado el momento de comprar terrenos para hacer las romerías. El Prado Español fue inaugurado el 12 de octubre de 1906. Para 1913, los españoles ya poseían cerca de 300 asociados. El 19 de enero de 1896, surgió la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos 20 de Septiembre. Organizada sobre la base de la Unión Italiana, entidad que reunía a todos los inmigrantes peninsulares, mayoritariamente ocupados en la industria de la construcción para los socios, le daba el doctor, le daba un, los, remedios los remedios, la visita. Tenías que ir a Buenos Aires te daba una sí, carta mi, de acá y te abrían eh. abría las puertas de entrada, ¿no? te daba la carta y tenías cama enseguida. En 1907 compraron un solar, donde el 8 de junio de 1909 se inauguró el edificio social. A comienzos de 1911, el local fue alquilado para la instalación de teatro y cinematógrafo Bar Colón. Contaba con capacidad para 300 espectadores, que luego se amplió para más de 500. 50 años más tarde, este edificio fue demolido. Esta es una de las fotos que siempre paso y cada vez que uno la ve, le duele este edificio tan lindo a verlo en el frente tirado que es la sociedad italiana. Fíjense lo hermoso que era, el trabajo que tenía. Este, se, cuando se decidió hacer el cine, hubo una polémica muy grande, eh, allá por el año, en la década de 50. Para 1913, los italianos contaban con unos 126 asociados. Y en diciembre de 1918 fundaron una delegación en la localidad de La Colina. El tercer grupo de, de inmigración en la Argentina son los franceses y acá en la Madrid también. No tienen el peso que pueden tener en Pigüey, pero sin embargo, fueron lo suficientemente importante para crear la, la sociedad, este, la Unión Francesa, ¿no? la Sociedad de Socorros Mutuos de los Franceses. Mayoritariamente hacendados, crearon el 1 de octubre de 1905 la Sociedad Unión Francesa. Tres años más tarde ya contaban con 67 socios y compraron un solar en la calle Rivadavia, donde edificaron su sede social. Bueno, esta es una foto bastante conocida, que muchos ya la han visto. Esta foto es sacada en 1909, y en aquellos años el pueblo tenía su banda, y los domingos tocaban acá. Y mirando con lupa, se estaba haciendo en 1909, lo que hoy es la sede del ingeniero Jorge Ñubre que en 1910 inauguró, en, eh, que era la, el Teatro Araos, que era la Sociedad francesa. Se ven dos andamios perfectamente mirando con la lupa. El teatro contaba con las últimas innovaciones. Piso adaptable por medio de criques, un conjunto de palcos en los laterales y el escenario. En la entrada del edificio había una escalera caracol para llegar al gallinero y sobre el lado izquierdo un pasadizo que por debajo de los palcos llegaba a los camarines. Sabía sabían el argentino, era italiano italiano. ¿Cómo hacían para atender? Pero anécdotas a montones, gente, uno que vino a buscar una docena de huevos y al final se agachó y le hacía como la gallina para que se diera cuenta que quería una docena de huevos. ¿Cómo le explicaba a huevos si mi, mi vieja no le entendía? Siempre llevaban de acá, algunos llevaba algo gofiado Se fijaba si tenía algún defecto, algún, algún coso, te anotaba, claro. el, el del lunar. Este chamba curta le decía a uno que le faltaban dos dedos. En italiano, chamba curta le ponía chamba curta una botella de vino, pero cosas de esas ya te digo un montón. Y era uno que andaba siempre con la camisa afuera, decir, camisa era cami longa. Camisa longa, yo creo que es un gran sufrimiento para, para, para los inmigrantes. ¿no? Es decir, los inmig la gente no migra porque tiene, por general, porque tiene ganas de emigrar migra por necesidad pero también migra con la esperanza de un futuro mejor y bueno y toda esta gente que vino a la madrid pensó en, en hacer un futuro mejor no necesariamente acá pero sí en hacer un futuro mejor en como personas hacer un futuro mejor